En el ámbito internacional sube a 1.765 el número de muertos por coronavirus en China. El PLD y aliados denuncian supuesto sabotaje y culpan a la oposición de la suspensión de las elecciones. Gonzalo Castillo solicita a la Junta Central pronta respuesta ante la suspensión de las elecciones municipales. Leonel solicita realizar una auditoría a equipos usados en las elecciones municipales. Luis Abinader dice la Junta Central Electoral fracasó a propósito de los acontecimientos de ayer. La Junta Central Electoral aún no decide cuándo serán las nuevas elecciones. En el ámbito local regional a continuación, Junta Municipal Electoral aquí en San Francisco informa, enviará a Santo Domingo los equipos utilizados en las elecciones suspendidas. Ciudadanos opinan sobre la suspensión de las elecciones municipales en nuestro país. Dirigentes de izquierda opinan sobre la suspensión. ...de las elecciones municipales en el día de ayer. Abogados emiten su juicio sobre la suspensión del proceso electoral... ...en el día de ayer en la República Dominicana. Hieren joven a tiros en medio de un operativo militar... ...en la noche de ayer aquí en San Francisco de Macorís. A continuación, hieren haitiano de puñalada en medio de un atraco... Aquí en San Francisco de Macorís, no se lo pierda. Estas noticias y otras estaremos ampliándola al regreso. Acomódese, ya está en el aire la fuerza informativa, sobre todo. Sube a unos 1,765 el número de muertos por coronavirus en China. Así que el saldo de la epidemia del nuevo coronavirus alcanzó unas 1.775 víctimas, señores. Increíble cómo esto ha seguido en aumento en China continental. Y ya son unos 70.400 70, las personas infectadas en el país, según cifras oficiales publicadas el pasado lunes. Así que ahí está, 1.765 es el número que ellos nos ofrecen. Les digo con esto que puede ser mucho más, señores. Mucho, mucho más. Increíble. Miren, continuando entonces en el ámbito eh, nacional ya con las noticias. El PLD y los aliados denuncian supuesto sabotaje y culpan a la oposición encabezada de por Luis Abinader de la suspensión de las elecciones vamos a escuchar esto adelante consideramos que si se habían encontrado fallas técnicas en el procedimiento de voto electrónico desde anoche debieron resolverse más allá de toda duda y si no podían resolverse, negocios, lo que correspondía primero, era primero, anunciar primero, la suspensión de las, primero, las elecciones primero, electrónicas primero, antes primero, de la apertura primero, de los centros. Estamos en desacuerdo con la decisión de la suspensión total, porque si el problema se circunscribe a los lugares con voto electrónico, entendemos que debió permitirse al resto de los municipios que estaban utilizando el voto manual continuar ejerciendo con normalidad su derecho al voto, como lo fue comunicado a la Junta Central Electoral por nuestro secretario general. Y tenemos noticia de que Luis Abinader presionó al presidente de la Junta Central Electoral para que tomara esa decisión y de que este se dio a esa presión. Lo cierto es que quien boicotea una elección no es nunca el que tiene perspectiva de triunfo. Al PLD y a las fuerzas aliadas le han arrebatado una victoria. Bueno, ahí están las declaraciones de Temístocles Montaz sobre el desastre que ha lacerado la democracia de nuestro país. Lo que ocurrió en el día de ayer ha sido algo, algo bochornoso, señores. Eh, increíble cómo ha quedado la República Dominicana, su sistema democrático ha quedado herido, pues... Los dominicanos antes de ayer se levantaron con el entusiasmo de elegir de elegir eh, sus autoridades en el ámbito municipal. Y miren ustedes cómo fracasó ese sistema automatizado. Todos los partidos, los dirigentes ahora se están tirando la bola caliente, no que fuiste tú, que fue aquel, que fue el otro... Y definitivamente quien perdió en todo esto, le digo quién fue, nuestro país, fue el ciudadano dominicano, señores. Miren, vamos a ver entonces, ya escuchamos las declaraciones del PLD en voz de su presidente Temístocles Montaz. Vamos a escuchar entonces ahora lo que dice Gonzalo Castillo solicitando a la Junta Central Electoral una pronta respuesta ...ante la suspensión de las elecciones municipales... ...escuchemos a Gonzalo, adelante... ...queridas familias dominicanas... ...hoy debió ser un día de fiesta democrática en nuestro país... ...donde la ciudadanía se expresa y decide qué futuro quiere... ...en toda elección debe garantizarse el debido proceso... ...cuando esa garantía no está dada es porque se está dañando el sistema democrático. No podemos permitir que se silencie la voz del pueblo. Eso pertenece al pasado más oscuro de nuestro país. Es importante decir que los ciudadanos, con mucho esfuerzo, cumplieron con su deber cívico saliendo masivamente a votar, usando parte del domingo, día de descanso y familia, para elegir las autoridades mm. municipales. Como ciudadano y candidato a presidente de la República por el PLD, siento una justa indignación y exijo una rigurosa investigación y que a los responsables les caiga todo el peso de la ley. Solicito una pronta y eficiente solución dentro del marco de la ley que permita a los dominicanos y dominicanas elegir libremente a sus autoridades a decidir quiénes serán sus representantes en tiempo y forma. Los dominicanos luchamos mucho por nuestra libertad y nada ni nadie puede quitarnos el derecho a elegir. He recorrido todo el país abogando por una nueva forma de hacer política, la de la decencia y respeto a lo demás. Les pido a los dominicanos de bien que no se dejen provocar, que me ayuden a cambiar el odio por el amor, el desprecio por el cariño. Sé que ese es el camino. Junto como dominicanos, Aprovechemos esta oportunidad para que nuestra nación salga más fortalecida y nuestra democracia más consolidada. Está Gonzalo Castillo solicitando eh, verdad a la Junta una pronta respuesta ante la suspensión de las elecciones municipales en el día de ayer. Vamos a escuchar ahora en esta ocasión de su lado a Leonel Fernández que para la opinión pública señores ahora mismo Leonel Fernández eh, está endiosado pues este hombre se le ha dado la razón y hay muchas cosas que se han estado comentando muchas suposiciones de lo que pudo ocurrir pero definitivamente quien ha salido ganando aunque usted no lo crea es ese señor que está ahí porque se le ha dado la razón él consiguió obtener la razón que con lo que ocurrió en el día de ayer. Escuchemos a Leonel. Adelante. La suspensión de las elecciones municipales constituye una tragedia sin precedentes para la democracia dominicana. Nunca en la historia de la República se habían suspendido elecciones por falta de garantías suficientes al ejercicio del derecho al voto como ha ocurrido en esta ocasión. Desde hacía algún tiempo veníamos advirtiendo acerca de la necesidad de adoptar ciertas medidas de seguridad e integridad del sistema electoral a los fines de garantizar plenamente el ejercicio del derecho del sufragio a través del voto automatizado. Entre esas medidas se encontraban las de auditar y certificar previamente el programa de software a ser aplicado en el sistema de votación así como de su reproducción en cada una de las máquinas de votación a ser utilizadas. Desafortunadamente, esas medidas, que se aplican en cualquier lugar del mundo donde se realizan elecciones con el voto automatizado, no fueron, sin embargo, adoptadas en nuestro país por la Junta Central Electoral ni en las primarias del 6 de octubre, ni tampoco para las elecciones municipales previstas para el día de hoy. Debido a nuestra sugerencia, luego de las primarias del 6 de octubre, de la necesidad de adoptar esas medidas, la Junta Central Electoral, después de haber fracasado en la contratación de dos compañías auditoras, finalmente suscribió un acuerdo de trabajo con la empresa española Alhambra Eidos para proceder a la realización de una auditoría técnico-forense a lo acontecido en las referidas primarias electorales. De acuerdo con el comunicado publicado por la Junta Central Electoral, no el informe, aún desconocido, de la referida empresa, esta indicó que el sistema técnico aplicado por la autoridad electoral era robusto y sólido y que había funcionado en forma adecuada. Es evidente que con la publicación de ese comunicado, la Junta procuraba ganar confianza, credibilidad y legitimidad ante la opinión pública nacional. La suspensión de las elecciones municipales del día de hoy pone en entredicho lo afirmado por la preindicada empresa española. A decir verdad, lo que ha acontecido es el desplome total de la confianza y la credibilidad requeridas para que nuestro órgano electoral pueda organizar unos comicios que garanticen transparencia y respeto absoluto a la voluntad popular. Eso que ha ocurrido este domingo fue el resultado de un conjunto de inconsistencias e irregularidades que desvirtuaban la opción de los ciudadanos para seleccionar los candidatos de su preferencia y el derecho fundamental de elegir y ser elegidos. Para la celebración de estas elecciones municipales, la autoridad electoral realizó pruebas o simulacros de votación respecto de las cuales informaron que habían sido exitosas y que por consiguiente la población dominicana podía sentirse confiada en la pulcritud del proceso electoral. Los problemas del fracasado proceso electoral municipal se evidenciaron ayer sábado en horas de la tarde. El equipo de técnicos informáticos de la Fuerza del Pueblo empezó a recibir informaciones de distintos lugares del país que generaron preocupaciones en relación a la integridad del certamen que tendría lugar en el día de hoy. Eso se agravó con la noticia de que técnicos de la Junta Central Electoral, sin la debida identificación y sin la presencia de los delegados de los partidos políticos, estaban interviniendo las máquinas de votación sin que se supiera hasta entonces con qué finalidad. A medida que avanzaba la tarde, entre 6 y 7 de la noche, se incrementaban las informaciones que ponían de relieve la gravedad de los problemas inicialmente detectados. Frente a esa situación, nuestros delegados ante la Junta Central Electoral entraron en comunicación con los directores de elecciones y de informática de dicho organismo con el propósito de constatar la veracidad de las informaciones recibidas. Estos confirmaron el hecho. Admitieron que efectivamente algunos de sus técnicos estaban realizando labores para corregir algunos defectos que presentaba el sistema de votación en la configuración de las boletas electrónicas. En principio, los funcionarios del órgano electoral minimizaron el problema. Creían que podían corregirse con facilidad. Por eso, en una reunión sostenida con los representantes de todos los partidos políticos ayer, en altas horas de la noche... Bueno, el discurso está inédito, o sea, completo, el de Lionel en el día de ayer criticando rotundamente lo que sucedió y específicamente al final él pide una auditoría a los equipos que fueron utilizados en esa eh, en el intento de lesiones en el día de ayer que fracasó en nuestro país, señores. Vamos a ver entonces también la opinión de Luis Abinader, representante del PRM, candidato presidencial. Adelante.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 Dando garantías de su buen funcionamiento. Evidentemente, la Junta Central Electoral ha fracasado. Y esta crisis tiene responsables. Y exigimos identificar a todos los que han propiciado este grave daño a la democracia dominicana. La Junta Central Electoral aún no decide cuándo entonces serán las elecciones, recuerden ustedes que hay un plazo establecido y esas elecciones municipales constitucionalmente se deben de realizar antes de 30 días, ¿Mm? el plazo para que se vuelvan a realizar esas elecciones son de 30 días, vamos a ver entonces esto señores, adelante. Bueno, ahí está entonces. Es lamentable lo que ha sucedido en nuestro país. ¿La tenemos? Veamos. Preparado Estamos preparados, Presidente. Preparado, preparado. Primero, muy buenos días a todos. Segundo, durante el día de ayer, después de la postergación y suspensión de las elecciones decretada por el pleno de la Junta Central Electoral de los desperfectos de los equipos advertidos durante la mañana nos reunimos con AIFES, con URIORES, con la OEA, con el CONEP y con otras voces e instituciones Ahora nos proponemos, durante el día de hoy, okay. convocar el pleno, escuchar su parecer. Hemos escuchado y más o menos ido acopiando las distintas opiniones y tomaremos una decisión en el día de hoy, que se la vamos a comunicar. ¿Hoy van a fijar fecha para las elecciones? ¿no? Vamos a tomar una decisión y se la vamos a comunicar. ¿Eso decir... Presidente, estamos en vivo para, la para la Telenoticias. Debe serenarse, deben serenarse. Vamos a tomar una decisión y se la vamos a comunicar. Señor, presidente, ¿No señor presidente, una pregunta. Vamos a tomar una decisión y se la vamos a comunicar. ¿Cuáles son las opciones, presidente? Bueno, definitivamente van a tomar una decisión. Ojalá y que esa decisión sea una decisión que se tome atinada, con respeto a la ciudadanía, porque miren señores, lo que sucedió ayer, no fue tan simple, ayer se laceró, ayer se irrumpió, se atentó contra la democracia de este país, todos lo han concedido así, todos los dirigentes, de todos los partidos políticos, ellos están tirando la culpa, cada quien, verdad, pero no podemos quedarnos así tan simples señores, miren, las elecciones que recientemente fracasaron en nuestro país, adjudicadas a la falla del voto automatizado, tenían un presupuesto de unos 8 mil millones de, de pesos. 8 mil millones. Eso es mucho. consideradas esas elecciones municipales como las más caras que se han organizado en nuestro país. ¿Qué significa esto, señores? No es simple. Lo que nos espera entonces en lo adelante, porque ahora hay que montar otras elecciones, o sea que en este año se van a realizar en nuestro país tres elecciones, porque todo este dinero que se perdió, prácticamente se perdió ese dinero, ¿eh? ¿Dónde es, ¿cómo se va a recuperar? ¿Cómo se va a recuperar de por Dios? Entonces no es tan simple, no es que en el día de ayer inmediatamente se supo esto, se, re, se levantó la restricción de la bebida, muy mal hecho por ello, ¿eh? muy mal hecho, se levanta la restricción y todo el mundo a beber, inmediatamente ya se cerró, no es así, no es así, lo que ocurrió en nuestro país es grave y así lo saben todos, así lo sabe Gonzalo, así lo sabe Luis Abinader, de Alianza País, Guillermo Moreno, que también emitió su opinión. ¿Quién ha salido favorecido en todo esto? Porque ha quedado como el líder y que, que tenía la verdad absoluta. Leonel Fernández. Y lo más lamentable de todo esto, señores, es que el país perdió la, una de sus mejores oportunidades de instalar un sistema de voto automatizado que pudo cambiar una metodología alcaica una metodología que durante muchos años nos llevó a dudas, a, a, a fracaso, a fraude. Recuerden ustedes, señores, lo que pasó cuando Balaguer y sus 12 años, ¿eh? aquellos denominados eh, apagones, e inmediatamente se hacían los fraudes ahí, todo esto por, por, por boletas. Entonces, lamentablemente el país pierde la oportunidad de un sistema. Que a nuestro entender, señores, era lo mejor que le podía pasar. Usted entraba a esa cabina de votación y lo hacía en un minuto, ¿verdad? Prácticamente, bueno, pues ahora se perdió la credibilidad en ese sistema automatizado. Y bueno, creo que va a ser así. Obligatoriamente hay que organizar unas elecciones en menos de 30 días. Con el sistema antiguo, vámonos a la impresión de boletas y vamos a marcar con una cruz, con una X, con una raya. Volvimos a retroceder, lamentablemente, caramba. Qué pena, ¿eh? Lo más terrible de todo esto, ¿quién sale perdiendo? Nuestro país, la dominicanidad y el sistema democrático nuestro. Nosotros nos vamos al corte comercial,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 Eh, Michelle nos informaba que ya se encuentra en la Junta Se encuentran todos los equipos del voto automatizado Que eh, serían utilizados o que fueron utilizados En la corta elecciones que fueron suspendidas en el día de ayer Vemos parte ya, esos son de las valijas de los equipos manuales eh, De las boletas ya rumbo a Santo Domingo Y estas son ya, estos son parte de los equipos automatizados que están aquí en San Francisco de Macorís eh, y serán trasladados hacia Santo Domingo en las próximas horas. Ahí está. Vamos a ver qué nos dice entonces Michelle Fría mientras vemos la enviada de la OEA, quienes estaban o se encuentran en el país como observadores. Veamos ya en el caso del municipio de San Francisco de Macorís él fueron todos recogidos y están resguardados en esta junta electoral para posteriormente ya cuando la junta lo disponga eh, ser remitido a la junta central electoral las valijas también que se ya con... todas están en poder de nosotros para llevarla a Santo, Domingo. Entonces, en adelante, a Santo Domingo exacto entonces ya en ese caso hoy estaremos haciendo la logística del pago Aquí en la Junta Electoral, a partir de las 10 de la mañana, el pago al personal que trabajó en cada uno de estos colegios o sea, electorales. Todas las personas que elaboraron, que eh, tendrán justamente su pago igual, sí. tal y como había sido comunicado? Sí, la Junta dispuso hacer el pago correspondiente. Sobre las elecciones, Michelle, eh, bueno, hasta el momento ningún tipo de información, ¿cuándo podrían de nuevo... Ya el Pleno de la Junta dará información al, al respecto. Decía Michelle también que en el día de hoy se le está pagando al personal que elaboró su pago por el trabajo del día de ayer. Mientras observamos cómo permanece la Junta Municipal militarizada aquí en San Francisco de Macorís a la espera de que se trasladen hacia Santo Domingo los equipos o los materiales que fueron utilizados ayer en las suspendidas elecciones municipales. ¿Qué dicen algunos ciudadanos? sobre la suspensión de este proceso de la democracia de los dominicanos en el día de ayer, que se levantaron con entusiasmo para elegir sus autoridades, sin importar del partido que sea. Se levantaron con el entusiasmo de elegir quién iba a ser en su municipio su alcalde y quiénes ellos pensaban que podían ser sus regidores. Sin embargo, se laceró el proceso democrático y se le impidió a los dominicanos ejercer su derecho en el día de ayer. ¿Qué dicen ellos? Veamos. Para mí fue una cuestión de un fraude, un fraude que estaba montado. El equipo de seguridad de la fuerza armada, que yo soy retirado, eh, revelamos eso y este eh, fue un fraude, un fraude fue. ¿Cómo debe de ser la selección ahora, Manuel. Bueno, nosotros queremos que sea manual. O, una tragedia mala porque, porque los peredeístas sabían que iban al PIDE y hacían ese truco. Manuel, sí. ¿qué le pareció lo que aconteció ayer? No, que yo sabía que estaba, estaba mala, tenía que hagan los manual ya. Bueno, mi parecer es como que yo puedo ver, observar que la Junta está como rara. Cuando a un vehículo la Junta se le daña, ¿qué es lo que hay que hacer? Cambiarla. Entonces la Junta, ¿no es lo que hay que hacer? Cambiarla, no es otra alternativa. Nunca se había visto en la Constitución Dominicana, en el país, donde existe una democracia número uno A, que sucedan cosas similares. Señores, hay que tomar cartas en el asunto, hay que ver qué, qué se puede hacer con esta Junta, porque eso nunca había pasado aquí. Es lo único que puedo decirle. que pasó fue que se tomó una medida muy precipitada, porque... Eh, donde se estaban celebrando las elecciones normalmente no debió suspenderse, sino donde había problemas se, se tendría que de, suspenderse para celebrar en otra fecha, pero, pero los demás tenían que continuar. El, el presidente de la Junta no pensó de que eh, se ha invertido un dineral... Que ahora otra vez en marzo supuestamente, y ese dinero nos lo sacan a nosotros de la costilla. No, que los PLDistas se quieren quedar la fuerza en el poder, que eso, eso no, eso no hay que hablarlo. Estoy de que... acuerdo con que sea manual todo ahora. Claro que sí, porque que ahí hay fraude. Antes de que empezara a votar ya había fraude. Bueno. Son los delincuentes, estos PLDistas. De fraude, que se haga otra vez eh, manual. Bueno, oh, eso, eso fue algo eh, que tenía que eh, tenía que ser así. Porque eso se sabe que había un fraude montado. Pero no resultó. ¿Estás en de acuerdo con que sea manual para esta ocasión? Oh, 100%. Así es. sea manual de aquí para allá. O sea. Para que. Porque esa máquina siempre tiene problemas. Esa máquina después el tiempo tiene problemas. Que sea manual. Un Que no lo hicieran como iba. Cuando viene a ahí van a seguir muriéndose más gente. con la. Eh, como las muertes que han habido y, y continuo pasar las elecciones si se habían dado con bien sido peor ¿Qué yo puedo decir que, que querían hacer fraude en las elecciones que el PLD quiere quedarse a la mala a la mala quiere quedarse eso es no yo tengo más te acuerdo nada que, lo que decir que sea manual ahora el proceso yo sí estoy de acuerdo que sea manual Ayer. Ay, ellos son los que saben de su cosa, lo que queremos que sea manual, porque así yo creo que puede ser más positivo, más mejor. La versión de las elecciones de ayer fue en ridícula, porque este gobierno lo que quiere hacer es un fraude y él tiene que irse obligado de ahí. Obligado tiene que irse de ahí. Lo que queremos que estos votos sean manuales. Vamos a ver lo que dicen algunos dirigentes de izquierda sobre el acontecimiento, eh, la suspensión de las elecciones ayer en nuestro país. Escuchemos a Momón Rodríguez, a Momón y a Raúl Monegro, dirigentes de izquierda en esta ciudad. Adelante. Eh, creemos que en el día de ayer eh, se le dio un golpe multar a la democracia o a la poca democracia que existe en la República Dominicana. Esa eh, actitud fraudulenta o esa situación fraudulenta que se dio en el día de ayer en, por parte de la Junta en complicidad con el gobierno para eh, vulnerar o eh, desviar la voluntad del pueblo va a traer consecuencias políticas y situaciones de crisis en este país. En ese sentido, nosotros como Frente Amplio a nivel nacional estamos convocándonos para una reunión y ya fijaremos posición con algunos datos en los próximos días de esta situación que se ha producido por querer eh, perpetuarse en el poder y asaltar las instituciones del Estado de la República Dominicana. Mira, se veía venir que iba a haber un proceso delicado en el día de ayer. Dado el hecho de que nosotros estamos en una crisis de los factores de la democracia y hay un pugilato, una crisis en los partidos en sí misma y parece ser que el oficialismo no está en condiciones ni siquiera de garantizar un proceso transparente en unas elecciones municipales. Y bueno, eso le genera al pueblo una subjetividad negativa en cuanto a qué iría a ocurrir entonces cuando se tengan que celebrar la parlamentaria y las presidenciales. Es producto de que en nuestro país el sistema político ha venido colapsando en cuanto a los conceptos de la democracia y lo que inspira es un sistema clientelar a todo bar y lo que promueve es entonces un fanatismo y eso no genera espacio para que haya transparencia en los procesos. Eso puede traer un aceleramiento más de la crisis. Nosotros tenemos una crisis económica, hay una crisis social, hay un monopolio mediático, hay un monopolio de la economía, hay un monopolio judicial. El pueblo quiere zafarse de eso, pero el oficialismo no quiere eh, darle espacio al pueblo. Y entonces eso va a traer más crisis. Yo creo que lo, estamos abocados, a unos procesos de crisis de mayor profundidad a tal grado que no están en condiciones de purificar la Junta Central Electoral y parece ser que vamos a tener que asistir al mismo escenario con los mismos actores que son capaces de cualquier cosa en contra del pueblo dominicano. Vámonos al corte y al regreso tendremos más noticias en esta su fuerza informativa sobre todo. Permítame felicitar de manera muy especial en el sector Las Colinas al señor Rafael Evangelista, quien se encuentra de fiesta de cumpleaños, así que para él, bendiciones para el señor Rafael Evangelista en Las Colinas de parte de su hija Indira, bendiciones para él, que Dios me le permita vivir mucho más, señor, bendiciones para, para usted, salud. Y su hija Indira le manda felicitar por este espacio. Saludo. Feliz cumpleaños, señor Rafael. Qué bien, señores. Hieren joven a tiros en medio de un operativo militar. Anderson Molina dice que transitaba cerca de los jardines por aquí. Regresaba y fue interceptado. Fue mandado a detener por militares. Y dice él que una persona que no estaba vestida de militar... Le emprendió a tiros luego de un altercado Por algo que ocurrió Dejemos que sea él quien explique Adelante ahí había un operativo Yo vengo de los jardines Había un operativo en, en el parque, en el puentecito De la Rivera de Jaya Entonces había un operativo ahí Nos mandan a detener los guardias Cuando nos mandan a detener Entonces nosotros nos, nos detuvimos Enseñamos los documentos que nos lo exigieron cuando nos lo chequean los documentos, ven que es lo mío también, nos lo entregan. El amiguito mío, dando su documento bien, le dicen que no, que iba para abajo. Entonces, ¿qué sucede? Llegó una persona ahí, parece que es miembro de la Policía Nacional, porque llegó con una pistola en mano. Entonces, los oficiales que estaban ahí no lo no jalan a la atención ni algo por el estilo. Entonces, cuando vienen, que... Con la pistola en la mano, le da una galleta al amiguito mío. sea, cuando le da la galleta al amiguito mío, yo le digo que lo loco, un freco. O sea, pasamos dos o tres para la brita. entonces ya como él me habían dicho que él me fuera, y el amiguito mío ya se había montado, yo aceleré. ¿Qué sucede? Que parece que cuando el amiguito mío iba a prender, parece que le quitan la llave. Cuando yo veo que no arranca, me devuelvo. Entonces, el loco, me entró a tiro. Cuando me entró a tiro, yo aceleré el motor y me agaché y fui y me traje. ¿Qué hicieron los militares en ese momento? No, eh, no le sé decir, porque hacen un meneo, pero creo que nada, porque solamente estoy yo aquí. Pero eso fue en presencia de ellos, de los militares. Sí, sí, ellos estaban ahí haciendo el operativo. ¿Tú conocías a esa persona? No. ¿No, no sabes de quién se trata? ¿no? no. ¿Salió de la nada prácticamente? ¿Qué pero le pide a todas las autoridades? Que investiguen el caso y que no se quede impune, como siempre ellos sufren de hacer. Sigue esto a fondo porque él dice que fue detenido en un retén eh, por los militares Ya ustedes escucharon y esa persona que no estaba vestida de militar Viene y le entra a tiro entonces ¡Oh Dios! ¿Y ¿Cómo andamos? Vamos a ver este haitiano Rolín Baricé Resultó herido de cuchillada también Aquí en San Francisco de Macorís Según él creo que fue en la urbanización Los Maestros Él narra lo ocurrido Veamos entonces estaba yo en la casa Tenía un par de amigos míos que iba a visitarme que, que, que iba a salir de Espino A visitarme En la casa, entonces como que yo no había bajado Y agarré y cogí yo con un colmado Que se llama un colmado de bodega tón, Con una bocinita que yo acabé de comprar Ahí apareció en ellos Había un grupo Un grupo dominicano que estaba allá Entonces ya tú sabes que vino un grupo Entre todos, estaban tomando Ahí, Y luego cuando ya llega el momento que todo el mundo va, cada quien va a su lado, eh, se metió un dominicano. Tenía yo una cadena, se me quitó la cadena y me pegó una puñalada en la barriga. ¿Te la quitó? ¿Fue para atracarte entonces? No, porque estaba en el grupo. ¿Y sí. entonces? No, entonces me pegó una puñalada. Cuando él se mandó, agarré uno de los, agarré a los muchachos que trabajan en el colmado, me trajo para acá un motor. ¿Y después qué hizo él? Él se mandó y se fue a un campo para allá, para Cenovil. Para bueno, Rolín, sí, eso se llama atraco, entonces, porque si esa persona le arrebató y le arrancó una cadena que usted tenía y emprendió la huida, eso se llama atraco, robo. Él le despegó, le quitó algo que era de su propiedad. Caramba, qué lamentable.